hoy vamos a hablar sobre MediaTek y su chipset Helio G95 como muchos de ustedes saben la G es de gaming y seguramente ahora más tarde nos va a acompañar uno de los rockstars de MediaTek que es Amikam Jalovetsky hoy vamos a hablar sobre diversos temas por ejemplo qué tan buenos son estos chipsets eh, que tanto nos sirve porque en el mercado mucha gente eh, pues solamente confía en Qualcomm pero realmente MediaTek ha hecho una gran labor en democratizar la tecnología han sacado muchísimos chipsets de diversos tipos ya hemos hablado del Helio P ahora vamos a hablar del Helio G y pues es muy posible que haya más sorpresas en este live entonces vamos a esperar a Amicam precisamente para que venga y nos cuente un poco más sobre este chipset que lo hemos visto en diversas marcas, lo hemos visto en equipos de Realme, lo hemos visto en otros equipos del mercado, entonces pues seguramente muchos de los seguidores de TechCetera ya habrán usado, muy posiblemente sin saberlo o sabiéndolo, este tipo de chipsets. Entonces, por eso, hoy hemos invitado a Amicam para que venga y nos cuente un poco sobre el Gilio G95, que es una maquinota. Trae muchas cosas a nivel de conectividad, a nivel de rendimiento, a nivel de manejo energético y demás. Así que, si tienen preguntas, es el momento de irlas mandando, de salir de esas dudas, que seguramente tienen, porque el interior de los smartphones es algo que no se ve, pero cuando falla es lo primero que se siente. Y lo sabemos muy bien, porque lo hemos visto anteriormente, en toda la trayectoria, etcétera, hemos probado smartphones de diferentes tipos. Desde la gama de entrada, hasta los gama alta, premium, ultra premium. Entonces, pues claramente, sabemos hasta dónde llegan estos chipsets que anteriormente eh, se les conocían como procesadores pero recuerden que empiezan a manejar una serie de cosas no sólo a nivel de procesamiento, a nivel de gráficos, a nivel de, co de conectividad, de sonido ustedes nos imaginan, es el equivalente al cerebro de la terminal hacen muchísimas cosas y por lo mismo vamos a estar hablando de eso bueno, y acá llega una pregunta, sí, obviamente lo vamos a comparar con Qualcomm y por eso estamos esperando a que Amicam se conecte para mostrar un poco de eso. Aquí tenemos un sneak peek para que ustedes vean efectivamente qué pasa, cómo rinde, cómo les va en los benchmarks en gaming y demás. Pero seguramente es algo que el experto nos va a estar sacando de esas dudas. La gama también, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar para qué sirve, para qué no sirve y demás. El Helio G95 comparado con el Snapdragon 730. Entonces seguramente vamos a ver todo esto. Ah, y aquí llegó Amicam, fantástico. Lo vamos a invitar para que se nos una y nos ayude precisamente para hablar de este chipset tan espectacular. invitando, precisamente, Amicam tiene muy buena espalda porque no han llegado algunos otros de los seguidores. Solamente estamos esperando que él acepte y además hay unas sorpresas bastante grandes porque, según entiendo, MediaTek ha crecido bastante como fabricante y eh, básicamente vendedor de chipsets. Entonces, solo estamos esperando que Amicam nos acepte y se una a la conversación. Amicam, ¿cómo estás? Espera, que peleando con la tecnología parece. Pero, ¿cómo así? Deberías nadar como pez en el agua. ¿Cómo va También todo? No, tengo la aleta perforada. Exactamente. ¿Cómo te ha ido? Sí. Adiós, gracias. Todo muy bien. ¿Y tú? Bien, bien, bien. Acá muy sano y hablando de lo que me gusta, de tecnología. Muy bien, muy bien. Me alegro mucho verte. Hacía tiempo, ¿no? <risas> Hacía bastante, no nos veíamos. Pero Amican, eh, me dicen por ahí que MediaTek fue nombrado el más grande proveedor de chipsets de 2020. ¿Eso es una realidad? Es una realidad, así dicen. ¿Quién somos nosotros para decir que no? <ríe> sí. Wow. Desde Q3 2020 cambió la realidad, la verdad. Fantástico. Sobrepasaron a Qualcomm, entonces. Sobrepasamos a Qualcomm en el 2020 y bueno, ahora el reto es mantenerse ahí, ¿no? Claro, claro. Un, un reto bastante grande, ¿no? Sí, obviamente. Es un gran competidor y, y bueno, eh, pero creo que con el trabajo duro, teniendo buena tecnología, una tecnología que llegue a todo el mundo, se logró hacer lo que veníamos haciendo todo el tiempo. Fantástico. así Fantástico. Esa es la estrategia de este año también. Buen trabajo, buena tecnología para todos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Amicam, cuéntanos un poco este Helio G95. ¿Quién lo debe usar? ¿En qué smartphones viene? ¿Y esa G de qué es? G, bueno, nuestra familia Helio G es de gaming, gamers, porque tiene un, algo muy especial adentro. Eh, primero de todo, un saludo a los que ya traen a el, el Realme 7 de Realme con nuestro G95, disponible en Colombia. Y ahora vamos a hablar un poco qué tiene este Helio-G. Entonces hemos creado desde ya 2019 una familia eh, especializada para el tema de gaming, por eso lo llamamos Helio-G, eh, porque primero de todo gaming, y antes de COVID, ya era una de las aplicaciones más utilizadas en el mundo después de... Redes sociales y e-commerce, eh, e viene el tema de gaming. Eh, se estimaba alrededor de 1.200 millones de gamers. Y, y también la evolución de la tecnología trajo que los juegos evolucionen también hacia las plataformas eh, móviles. no Empezaron en el 2 cuando era teníamos las flechas y 2G, con, que jugábamos la viborita con el teclado. Después, cuando ya vino la pantalla Touch y 3G, empezaron a salir juegos eh, que requerían un poco más de procesamiento, que necesitaban procesamiento gráfico, pero aún eran juegos de, digamos, de una persona. Jugabas tú, digamos, Hungry Birds, por ejemplo. Y ahora que llega a 4G y 5G, bueno, ahora no, 4G ya hace unos años, empiezan a haber juegos eh, ya vemos la tendencia de juegos de PC o de consolas Pasarse a, a dispositivos móviles Entonces, eh, ¿qué necesita el gamer? Ahora, para nuestros oyentes eh, No es que no puedas jugar con un teléfono Que no tenga esa capacidad Lo puedes, vas a tener dos problemas Uno, no vas a poder correr todos los juegos Porque algunos juegos requieren Alto desempeño de la unidad de procesamiento gráfico, otros requieren eh, más batería, más pues, de los núcleos, y te vas a quedar sin, eh, sin batería muy rápido. Entonces, por eso, Gilio G, que da respuesta a varias cosas. Sí, indudablemente la experiencia no va a ser la mejor. Cuando, cuando no se tiene el chipset detrás de respaldo que le ayude a uno a, a jugar como se debe, ¿no? Digamos, pensemos en las necesidades antes de, del jugador, ¿qué necesita el jugador? Primero de todo, necesita conectividad, que la red, ahora con esto, cuando los juegos de... Eh, de PC o más sofisticados pasan a tecnologías móviles, ya estamos hablando de multijugadores también, eh, de disparos. de Entonces, ¿cuál, cuál es la primera? Eh, el primer reto para el gamer es conectividad. Necesito una conexión estable porque si no, no puedo jugar y estar conectado al servidor. Lo otro es poder ver todos los detalles en diferentes condiciones de luz. Si sí, hay si estás corriendo y disparando y no ves a alguien detrás del árbol, queda frito. Después Ajá, hasta <ríe> ahí está, llegaste. Hasta ahí. Después necesitas que la pantalla se responda rápido. ¿no? no puedes tocar y esperar un segundo. Es una eternidad en un juego. La familia que tiene, trae una tecnología que llamamos Hyper Engine, ¿sí? que es dedicada a gamers. Tiene cuatro motores. El primer motor es motor de conectividad, que lo que hace es monitorear simultáneamente la red 4G y la red Wi-Fi y elegir cuál es la mejor o cuál es la más estable, cuál es la mejor conexión y de esa manera intercambiar entre las redes. Que el usuario ni se da cuenta. Y eso da otra ventaja. Imagínate, estás jugando. Hoy en día, ¿qué pasa cuando entra una llamada? Por default, default, los operadores siempre dan prioridad a, a, a, a voz sobre datos. Entonces, se cae el juego, se corta el juego y entra la llamada. Gracias al Hyper Engine, puedes eh, entrar en la llamada y mantener también... El, el juego como si nada. Adicionalmente tenemos un motor de visualización que mejora el tema de visualización. Eh, además tenemos el motor de, de recursos, de administración de recursos, que trabaja entre la CPU, la GPU y los APU para dar un mejor rendimiento y un mejor consumo de batería. Y eso es básicamente lo que... Diferencia y trae un mejor desempeño, pero G95 no es solamente Hyper Engine, ¿no? Adicionalmente tiene, es un octa tiene dos núcleos grandes A70, ARM A76 de 2.0 GHz y tiene un ARM eh, de Mali G7, G76 para el tema de GPU, unidad de procesamiento gráfico. Entonces, pero tenemos varias cosas adicionales ahí en sorpresa. Uno es el tema de super resolución que nos da dos cosas, beneficios para streaming y para conferencias de video. Entonces, ¿qué hace? Cuando estás estri mandas tu video por la red, ¿sí? Eh, <ríe> Entonces, cuando manda, ahora podemos contestar preguntas. Cuando mandas... <ríe> Cuando mandas eh, los datos por la red, la resolución del video de la videoconferencia baja y cuando la recibes, la aumentas y puedes verla en alta resolución. ¿Qué significa eso? Que usamos menos ancho de banda, que usamos menos tus datos y que al final ahorras también en datos. El otro es... El G95 maneja una palabra dual para despertarse, lo que llamamos wake up. Podemos usar OK Google, podemos usar Alexa y está escuchando todo el tiempo. Lo otro, también mejoramos a través de MiraVision, nuestra tecnología de televisión digital que ponemos también dentro del chipset, que es para mejorar la visualización y podemos llegar... Siempre una resolución de HDR10+. plus eh, Lo otro, que tiene un modem 4G súper rápido, lo que llaman 4.5G, no que cuenta con tecnologías avanzadas como MIMO 4x4, eh, 3 Carrier Aggregation, QAM256, y adicionalmente agre agregamos la tecnología propietaria de Mediatek, que es TAS 2.0, que lo que hace es monitorear las antenas diferentes que tiene el teléfono y definir por dónde sacar y entrar con los datos y la conectividad. De esa manera también ahorrar batería. Finalmente tenemos dos cosas más. Uno que soporta el tema de dual SIM en 4G, pero no solamente voz, sino el tema de todos los servicios IMS que llamamos, como voz sobre LTE, video sobre LTE, todas las características nuevas de LTE. Y finalmente, algo que también tiene el Realme eh, 7, es el tema de soporte a cámaras hasta 64 megapíxeles con inteligencia artificial. Es un paquete completo. Total. Se ve que realmente el usuario está teniendo un buen retorno de la inversión. Ah, pero, Amican, cuéntanos algo que a todo el mundo le preocupa, y sobre todo al jugar. y es ¿La batería me va a durar o no? ¿Cómo se maneja ese balance energético? Obviamente que eso es eh, lo que mencioné al principio. Uno de los motores es el motor de administración de recursos que está dentro de Hyper Engine. Que obviamente que al final nosotros por parte del chipset uno hace lo mejor para mantener ese balance entre rendimiento y batería, ¿no? es Entonces, ¿qué hace, <coughs> ¿qué hace ese motor? Es saber utilizar las características de la CPU cuando son necesarias. Por ejemplo, la CPU, la GPU y la APU, ¿cómo están construidas adentro? Son muy diferentes. porque sus funcionalidades son diferentes. Entonces, si quieres más, si un juego requiere más cómputo, vas a utilizar más de la CPU. Si otro juego requiere más, eh, no sé, trabajar con videos o eh, imágenes, ahí vas a la GPU, que trabaja más con con vectores de video. Entonces, lo que hace este motor es tener un bus común entre los, las diferentes unidades de hardware y a través de un algoritmo muy avanzado, es dedicar los recursos necesarios a las funciones de ese juego. A veces requiere más, a veces hay menos. Entonces, toda la idea es estar monitoreando la velocidad no hace falta, aunque dije, dije que tiene 2 GHz, no hace falta que esté todo el tiempo en 2 GHz. No es necesario. Entonces, ¿cómo usar el hardware nos garantiza un mejor rendimiento y mejor consumo de batería? Perfecto. Amicam, algo que estaban preguntando antes de que te conectaras es: ¿Cómo se compara con Qualcomm? Bueno, to, los invitamos a ver ese, que, lo que tienes atrás que estamos viendo, ¿no? Ahí es un benchmark del G95 versus eh, 730G eh, y eso son... Hay varias cosas que hay que mirar, chicos. Es eh, eh, Primero de todo, a eh, los benchmarks que se hacen ahí, y los benchmarks no están hechos ni por Qualcomm ni por MediaTek, pero son benchmarks que son de terceros y se pueden usar y la idea es ver resultados primero a nivel de sistema y a nivel, por ejemplo, de un núcleo. ¿Sí? Eh, no se olviden que también el teléfono no es solo el procesador. Hay otras cosas detrás y obviamente hay diferentes marcas. Y creo que acá Realme sí hizo un trabajo de, de agarrar el chipset, diseñar un teléfono de manera que dé esos balances. Lo otro es cuánto tiempo te demoras en lanzar una aplicación de, desde frío, de cero. Lo otro es cuánto tiempo te demoras a bajar e instalar una, una aplicación. O sea, son cosas que a veces no medimos, bueno, nosotros sí medimos en MediaTek uh -huh. para ver nuestro desempeño. Pero creo que en general tenemos mejoras desde 14% a otras cosas de 45%. Entonces, según los benchmarks, tenemos ventaja casi en todas cosas. Obviamente que, que Snapdragon sigue siendo un buen procesador, pero hay mejores, que es el G95. <risa> ok, ok. Bueno, y aquí nos preguntan cómo se desempeña el G95 en juegos como Magic Arena y League of Legends. Bueno, no tengo datos eh, eh, en específicos, pero es algo que podemos averiguar y que no, no hemos probado todos los juegos, pero la idea es probar los juegos más reconocidos. Nuevamente, ten en cuenta, eh, para todos los gamers, no es un laptop o un computador, eh, sigue siendo un smartphone, ¿sí? Y no podemos comparar un smartphone. Con un PC que está conectado a la pared, que tienes eh, ilimitada energía que tiene, igual en un PC en juegos lar y pesados, debes tener todo tipo de enfriamientos y etcétera. Entonces, al final es, eh, es un dispositivo móvil que tiene una tecnología muy avanzada y única para justamente poder jugar esos juegos en línea y disfrutarlos eh, por el tiempo más, alargando el tiempo, versus un teléfono que no tiene esa tecnología. Perfecto. AmiCam una de las preguntas que nos hacían fuera de línea es, ¿cómo se compara esta serie Helio G95, por ejemplo, con un Dimensity, que es otro de los chipsets de ustedes. Bueno, vamos a dar un, una pequeña clase de cómo se posicionan los chipsets. ¿no? Entonces los chipsets van por diferentes gamas. Entonces tenemos chipset con para gama de entrada, gama media, gama New Premium, que llamamos nosotros, que son traer chipset que son gama media alta o gama alta con características premium. Y la idea acá es el G95. Entonces, ¿qué hay? Entonces, obviamente que en la familia G, G95 es el más alto, G90 fue nuestro pionero, G80, G70, y tenemos dos eh, que son más para masivos, G35 y G25. Entonces, esa es nuestra línea. Entonces, ¿qué le permite esto? Esto le permite a cualquier fabricante de smartphones tener una solución para crear un dispositivo que tenga Hyper Engine para gaming para diferentes gamas. ¿Sí? Obviamente que hay diferencias en los núcleos, obviamente es en los GPUs, más subes en las gamas, pero el concepto es lo mismo. También una persona puede conseguir un teléfono gaming de más bajo precio, pero intentando de llegar con él con el máximo de características. ¿Qué pasa en Dimensity? Dimensity, primero de todo, tiene un modem completamente diferente. Es un modem que soporta 5G, 4G, 3G y 2G. Eh, la familia G son cuatro, es de 4G, 3G y 2G nomás. Entonces, Dimensity soporta 5G. Y también adicionalmente, aparte del modem 5G, también trae por default el tema de Hyper Engine. Ya lo tiene incluido adentro, aparte de otras tecnologías. El tema de 5G, para entrar un minuto, que Realme también es un partner nuestro en 5G, trae hay otras necesidades adicionales al teléfono 4G, ¿no? El mod, Una conexión 5G requiere más potencia, es un modem más poderoso. La tecnología, por ejemplo, el G95 está construido en tecnología 12 nanómetros. Toda nuestra familia nano, eh, Dimensity está en 7 nanómetros. Entonces, ahí hay... ¿Y por qué es esa razón? No es porque es mejor tecnología, es la mejor adecuada para esas necesidades. La, lo que nos da el tamaño de la fabricación de silicona es, otra vez, el balance entre rendimiento, consumo y calentamiento. Y esa es la diferencia en grande. Ok, ok. Bueno, eh, Amican, ahorita hablábamos mucho de Realme. Porque realmente es un fabricante que ha entrado pisando duro, ha traído unos eh, productos increíbles como el Realme 7, el 7 Pro y demás. Eh, Pero ¿cómo logran eso? O sea, si, si por ejemplo ustedes ponen a disposición la plataforma, ¿por qué hay diferencias entre un fabricante y otro? ¿Y en qué se ven? Bueno, <ríe> creo que no hay que ser experto en tecnología, eso ocurre en todo, ¿no? ¿Dónde están las diferencias normalmente? Eh, creo, primero de todo, eh, en el diseño del aparato. El, cuando hablo del diseño, primero es el diseño interno. ¿Dónde van eh, los diferentes circuitos eh, de conectividad, de... que eh, de procesamiento, cómo una marca logra eh, conseguir también otra vez ese desempeño y ese, eh, esa carga de batería y qué cámaras ¿Y qué, y qué batería voy a poner. Creo que ahí es una cosa bastante difícil que tiene cada fabricante. <coughs> De cómo jugar con eso, ¿no? Porque todo es costo. Pones una batería de 500 miliamperes más, son X mil pesos más en el punto de venta. Entonces, creo que RIMI ha hecho una gran labor en los últimos años de encontrar ese diseño interno, de balancear calidad, buen diseño y mantener los costos que sean muy favorables. Por otro lado, también vemos los di el diseño industrial externo. Eh, man queremos mantener ese look eh, moderno, el, el, mo el look fino, no queremos teléfonos anchos, tener varias, múltiples cámaras y creo que, que ahí es donde se diferencia eh, una marca de la otra. Ok, ok. Muy entendido. Eso pasa en muchas gamas del mercado y en los smartphones creo que lo vemos cada vez más. Amica, muchísimas gracias por tu tiempo. Realmente muy ilustrativo todo lo que nos dijiste. Nos saca de varias dudas, y no solo a mí, sino a la audiencia. Entonces, como siempre, te esperamos en texetera.co. Es tu casa. Muchas gracias. Siempre me siento en casa y gracias por tenernos aquí. Y nos vemos pronto y cuídense todos. Un abrazo. Nos vemos. Manténganse sanos. Chao, chao. Chao, chao.